Quiero relatarte parte del libro que estoy leyendo tanto en el metro como en mis presentaciones a tribunales en los últimos días. Se llama Fahrenheit 451. Es todo un clásico escrito por Wright Bradbury en 1953. Y lo que plantea en Fahrenheit 451 es que esa es la temperatura a la cual arde el papel. Está bien, eso es lo que todo el mundo sabe, unos 233 grados centígrados y demás. Lo importante es que en la distopía que él plantea se analiza el mundo como esa transición hacia el mundo de las pantallas en el que se lee menos y en el que se persigue el conocimiento, se persigue la intelectualidad, porque según él hace a la gente menos feliz porque duda. Y justamente de ahí quería rescatar unos extractos para que puedan tenerlos y les entusiasme ver esta obra. La premisa de Fahrenheit 451 es que hay un bombero de apellido Montag y lo interesante de este mundo es que los bomberos no apagan incendios, sino que más bien los producen. Los bomberos están para incinerar, para incendiar los libros y las casas donde estén guardados. Porque en los libros hay ideas que se están persiguiendo desde hace varias generaciones. como un libro del 53 está vigente hoy? Pues justamente cuando el entretenimiento o la banalidad está tomando tanto espacio y no se atienden los problemas reales. Primera cita, Montag está viendo cómo puede ir en contra de este sistema y entonces dice lo siguiente, eso es lo bueno de estar moribundo, cuando no se tiene nada que perder, pueden correrse todos los riesgos. Sabe que su rol como bombero está en juego, sabe que su estabilidad también está en juego y decide jugárselas. Siguiente frase, a Montag le advierten que la persecución al conocimiento no es solamente la censura, sino que le dicen lo siguiente, no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Justamente, un mundo que no se interesa, un mundo que pierde curiosidad, le reduce el trabajo a los sensores. Así que justamente desviar la atención, plantear agendas paralelas, echa al trasto toda la búsqueda de que la gente profundice, analice y problematice las cosas que ocurren. Siguiente cita. El jefe de bomberos de Montag le advierte lo siguiente Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado no le enseñes dos aspectos de una misma cuestión para preocuparle, más bien enséñale solo uno o mejor aún, no le des ninguno Si puedes programar al humano para que no tenga que decidir o peor aún, para que crea que está decidiendo variables que ya están controladas tienes el sistema hecho Es el principio del totalitarismo y es del que justamente hay que librarse constantemente con análisis y profundización Siguiente cita. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando las letras de las canciones más populares o los nombres de las capitales de Estado. Atiborra los de datos no combustibles. Lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados. Entonces tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse y serán felices. No les dé filosofía o sociología para que empiecen a dar caos. Una de las cosas que denuncia Bradbury es justamente un mundo que deja de cuestionarse a sí mismo. Un mundo que justamente para buscar felicidad y estabilidad deja de ser humano. Así que mucho cuidado con las cosas que ocurren. Búscate la literatura, búscala, encierra y sobre todo rescata algo que se denuncia en esta obra. Busca espacios de ocio y de placer para poder pensar solo, sin notificaciones, sin cosas que te alumbren y te llamen la atención, para pensar, para discutir y luego para compartirlo. Soy Luis Carlos Díaz, y recomendaciones como esta y mucho más las puedes obtener en patreon.com/slash Carlos.